Hola, tal? Estamos aquí con Carla Medina y Carrelló presentando lo que es un nuevo libro que es Soñar Despierta. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Y, cómo estás? y pues, bueno, queremos hacerte sobre unas preguntas sobre lo que es este libro y Sharon quiere iniciar con su primera pregunta. Pues, principalmente, queremos saber quién es Carla Medina y cómo puedes imprimir tu huella en tu libro. Bueno, Carla Medina es una persona soñadora y tenía un sueño que, que no lo podía cumplir porque tenía muchos miedos y tuve que pasar por algo muy fuerte, tuve un accidente muy fuerte que, que me hizo quedarme en cama por varias semanas sin volverme mover mover. Okay. ¿Cuándo empezaste a escribir el libro? El libro, lo, bueno, me tardé en todo el proceso, desde que eh, escribí la primera palabra hasta que salió publicado aproximadamente dos años, y si sumamos a lo mejor el año que, que tiene ya eh, en venta, fue pues, aproximadamente hace tres años y eh, es Mira, es un libro no complicado, pero diferente. Cada capítulo eh, cuenta una historia distinta desde un punto de vista diferente. ¿Cómo? Cada capítulo tiene un color distinto. Dependiendo del color es el personaje que habla. Entonces a mí se me pudo complicar un poquito ponerme en los zapatos de un hombre. ¿no? porque de repente el hombre es el que piensa, el que habla, el que narra y, y pues yo obviamente trataba de no sonar, no hacerlo sonar gay, no yo soy mujer entonces trataba de hacerlo un poco más machine, entonces sí se, se me complicaba un poco entonces sí me detenía a pensar y regresar un poco a ver cuáles son las palabras que estoy dirigiendo cuáles son los pensamientos que estoy dirigiendo también y que que fuera algo real, ¿no? o sea, que un hombre sí pensara, no un pensamiento que una mujer quiere escuchar dentro de la mente de un hombre. Y en todo este proceso de tu escritura, ¿alguna vez quisiste hacer algún personaje que se pareciera mucho a ti o un personaje al que tú digas, yo quisiera ser como este? Eh, en el caso de mi libro, todos los personajes tienen algo mío, porque siento que si no les si no hubiera dado mi costilla, hubiera sido de dientes para afuera. En, en mi caso, ¿no? eh, metí muchas cosas mías, a veces a algún personaje le ponía un rasgo físico mío, a veces a un personaje le podría meter un, un miedo, una inseguridad o un defecto mío y a lo mejor a otro personaje le podría meter como lo positivo, ¿no? esos sueños, esos anhelos que tengo yo, todo esto pensando en... Todo lo que yo quería sacar, porque acuérdense que al principio era una especie de diario para mí, no era estoy escribiendo un libro que va a ser publicado próximamente. O sea, entonces yo empecé a, a sacar pedazos de mí a través de otras personas, o sea, loca yo, pero es lo que dice. Si eres un psicólogo, un psiquiatra, este, hay muchísimo de mí ahí adentro o sea, lo lees y dices esta chava está loca o que la claro, proyecta esto o pues esto es lo que espera porque dicen por ahí que ten mucho cuidado con lo que deseas porque se de cumple hay personajes en el libro que yo no conocía y que los escribí y llegaron a mi vida, tal y cual o sea, así me pasó bueno, conocemos un poquito de, de la historia de la escritora Carla Náñez dinos cómo fue la transformación de conductora a escritora, a diseñadora, tengo entendido uh -huh. que no con Fue muy amigable el proceso. Afortunadamente, todo el mundo me dice, ¿qué prefieres, conducir, cantar, actuar, qué? O sea, elige uno, ¿no? ¿Qué onda? Y yo lo que digo es, no puedo elegir uno. A mí me gusta el entretenimiento. O sea, desde niña yo quería estar ahí, quería estar en un escenario, quería estar eh, frente a una cámara. Y no tenía muy claro haciendo qué. Y es que, como soy, soy tan hiperactiva, y tengo tantas metas y sueños que siempre, o sea, no, no me puedo quedar quieta, hay muchas maneras en las que puedas llegar a la gente, ¿no? En mi caso he sido muy afortunada porque, porque los lugares en donde he trabajado me han permitido jugar con esta versatilidad, ¿no? Me dicen en un solo en esto, ¿no? Por ejemplo, Disney, pues me permitía explorar muchísimas facetas de mi carrera. Entonces se da muy amigable este proceso, se da... Me salgo de Disney Channel, no digo, me voy a dedicar ahora a ser escritora. Digo, voy a regresar a mi país porque no estaba viviendo en México. Voy a regresar a mi país, voy a tocar puertas y voy a seguir haciendo lo que me gusta hacer, que es entretener. En un proceso de entre un proyecto y otro, fue cuando sale Soñando Despierto, Entonces fue muy de la mano también con diseñar. No soy diseñadora, entonces yo no me puse a diseñar. Al contrario, me alié con una gran amiga que es Vero Solís, ella sí es diseñadora y se da muy bien, es muy exitosa. Entonces yo le dije, quisiera llevar el libro a muchos otros lugares, que no solamente la gente se acerque a la historia al leer un libro. ¿Qué podemos hacer? Entonces pensamos en la moda con Vero Solís y dijimos, ok, vamos a plasmar eh, estas historias o estos personajes o estas emociones en una línea de ropa que la gente se empiece a preguntar, ¿Quién es esta chica? ¿Por qué hay un búho en la playera? ¿no? ¿Qué es esta frase que sale ahí? Está muy cool, pero qué onda. Y así fue como surgió Dater. Y ya después cuando conozco a Gabriel, surge la misma incógnita, ¿no? Cómo hacer que la gente lea el libro sin tener que agarrarlo y ojearlo y él, obviamente, le este, pues hizo lo que mejor sabía hacer, ¿no? Tradujo mi historia, le puso melodía, le puso letra y hizo el soundtrack. Estamos esperando la serie, porque ya estamos cuadrando lo que es, escribiendo la serie de televisión de Soñando Despierta, y estamos esperando el momento indicado para lanzarlo. Quizás el sencillo ya venga con la segunda, el segundo tiraje de Soñando Despierta, y por ahora estamos, ahí, más que nada, cantándolas en vivo en la, en la gira, que, que ya llevamos dos meses que tenemos de gira por todo México que mencionaste lo de Disney, tengo una pregunta, ¿no extraña ser conductora de esa Sapping No, yo creo que eh, suena muy feo que diga que no, pero, <risa> pero creo que viví lo que tenía que vivir, eh, me costó mucho trabajo decir adiós, estaba muy cómoda, estaba viviendo en un país donde era yo muy feliz, eh, era muy independiente, donde tenía un trabajo soñado, donde trabajaba con gente que ya era mi familia, ¿no? y, y, y me divertía todas las tardes, o sea, de verdad, era mi zona de juego improvisábamos, nos disfrazábamos y, y no lo puedo extrañar porque mi decisión de dejar Disney fue en un momento justo que dije, tengo que crecer. Tengo que crecer como persona, como profesional y para eso tengo que volar del mundo. Y yo llegué a México a dormirme en el sillón de una amiga, no tenía dónde quedarme ni nada y a los dos meses afortunadamente estuve trabajando, pero tomé esa decisión y ahora sí que para atrás y para agarrar impulso, no, no me puedo arrepentir y no me puede dar nostalgia de eso, creo que fue una gran escuela, fue una gran oportunidad de, de crecer, de aprender y de ser quien soy ahorita. Tus pues amigos, ¿vemos algo de ellos en el libro? Sí, por supuesto, yo eh, me inspiré muchísimo en, en cuanto a amistad, en mi amistad con Cortocío, que de hecho fue la diseñadora gráfica del libro, que es mi mejor amiga, y, y es como esta, esta amistad que tenemos de, de tratarte de salvar el pellejo, ¿no? de, de alguien que hace algo y se las ve conmigo, ¿no? este, ese es el tipo de amistad que, que tenemos nosotras y, y lo plasmé con, con Leila y Lucía que son las chicas del, del cuento o de la historia, no juzguen el libro por la portada, porque si lo juzguen por la portada pues nunca lo van a leer, porque es rosa mexicano entonces hay muchos que no se van a animar porque a decir, ¿cómo? tener un libro rosa, ¿qué onda? Pero no lo no juzguen por la portada porque es un libro que, que les va a dejar mucho. Es un libro eh, con mucha magia que, que obviamente está comparado a cuentos de hadas que a todos nos contaron siempre y que ahora nos reímos y decimos, ay, ¿cómo me contaban esas cosas? Y está traído un poquito a la realidad. Les va a dejar muchos mensajes, les va a dejar ese mensaje de... de encontrar la belleza real todos los días, de ser el protagonista de tu propia historia, de aprender a ver cuáles son los verdaderos príncipes y princesas, porque tenemos como un concepto un poquito equivocado. Eh, entonces, aprender a, a valorar eso y a vernos al espejo y, y decir, va para adelante, ¿no? Así soy y qué padre, y voy a despertar y voy a perseguir mis sueños y no importa que se eh, presente un obstáculo, en el caso de, del libro, que pues obviamente es la típica malvada madrastra, Representada por este obstáculo. ¿no? Entonces los invito a que lo lean, que encuentren su propio significado. Esta canción se le hizo para mí el personaje principal, Darío, a la otra personaje principal, Leila, se llama a despierta". Mm. Soñando Despierta. Soñando Despierta. Lindo, espera a mi, sí, soy Gerard, espera a mi realidad Soñando de suerte espera mi realidad Soñando de Soñando despierta. Muchísimas gracias, de verdad Les deseamos muchísimo éxito en esta nueva etapa Carla Carrillo gracias. Muchas gracias, gracias. gracias. Muchas gracias Mucho gusto en conocernos Una y, salo, y si llueve, saco mi paraguas. Y agua. Eso fue de Te agua, imagen con valores. Imagen vale con valores. Olvídenlo, dolor.